que las autoridades pues siguen haciendo esfuerzos eh, para lograr verdad la inoculación para lograr la vacunación de todos los dominicanos han sido diversas estrategias que se han estado implementando y que han estado llevando a cabo las autoridades en toda la geografía nacional para lograr ese objetivo y ese de eh, inocular mm, a, el 70% en un tiempo eh, en el menor tiempo posible para lograr verdad eh, que podamos nosotros, pues, volver a la normalidad y que poder quitar de una vez y por todas este toque de queda, que mucha gente, pues, está ansioso, ¿verdad?, que ya esto, eh, que podamos volver a la normalidad. Así es, Víctor, y podemos ver, como lo anunció el mismísimo presidente de la República, Luis Abinader, que en la provincia de Altagracia fue la primera provincia en alcanzar el 70% de los inoculados con dos dosis, y, pues, Puerto Plata y otras más van por el mismo camino. Pero a pesar de los esfuerzos que realiza el gobierno para lograr esta vacunación, los ciudadanos, por otro lado, debaratamos con los pies lo que este esfuerzo. Lo, lo, lo que las autoridades que hacen, que las autoridades con, la hacen ¿no? con las medidas y la vacuna, eh, eh, la ciudadanía, por otro lado, la destruye. Y pues en este fin de semana, en San Francisco de Macorís, nuevamente dejaron evidenciar la falta de, de respeto y educación ante las medidas de distanciamiento. Y, Víctor, varios negocios cerrados y multado por 30 días por violar las medidas de distanciamiento son, son, social. Son acciones que están las autoridades pues llamar, la verdad, a tomarla claro. para, para lograr realmente que nos podamos encaminar, encarrilar por el camino correcto. Que no quisiéramos y, porque y, los negocios están levantándose y pues correcto. esto le ha provocado bastante eh, daño, y, pero... Eh, que se haya flexibilizado el toque no quiere decir que se haya, que deben violentarse y, los protocolos. Cuando, cuando hablamos de estrategia, que las autoridades siguen haciendo esfuerzo, me refiero, por ejemplo, mire el fin de semana ya se está implementando la vacunación casa por casa. Y yo creo que si, por, cuando digo estrategia me refiero a eso. O sea, no han escatimado de esfuerzo y Así trabajando, es. buscando la, la, la forma de cómo llegar a que los dominicanos pues, podamos vacunarnos, podamos inocularnos y realmente lograr ese objetivo que es llegar al 70% en tiempo recto, para que podamos, que puedan las autoridades decir, bueno, vamos a quitar el toque de queda y seguir, claro está, cuidándonos, tomando las medidas eh, que han sido establecidas ya por las autoridades de salud pública.